Ay, ay, ay, pero oh, el Music, con RG record. Records La 88 wey, Jajajaja Somos pocos pero bien locos En la cuadra quemando todo de poco Los policías chingando todo el día Fumando María, y también Cristina, aquí con toda mi clica Chingando todo el día, fumando María y también Cristina aquí con toda mi clica. Como dijo Pablo, traficando mi rima por todo Santa Catarina. Te pido perdón, jefecita, por esta vida llena de lo que era. Es que afuera se tiene que salir para. Las cosas pasan por algo Jefe, te pido perdón Por no hacer caso Solo soy un chavo de 17 años Logrando mis sueño Ser rapero con el R-Flow Espero progresar Con este pato que es mi bro Con este pato que es mi bro Somos pocos pero bien locos En la cuadra que mandó Todo de poco Los policías todo el día Fumando María y también Cristina Aquí con toda mi clica Somos pocos Pero bien locos En la cuadra quemando Todo de poco Los policías chingando todo el día María y también Cristina, aquí con toda mi clica. Aquí sigo para adelante, antes y después. Ya dejé la soledad, por tanto que fumar. Gracias, jefecita, por darme todo y cuídame de todos modos. Ya ese niño fuma puro malborro, su casa ya es la casa. Y no le faltan los detalles, pura guasa, guasa En la pinche trama te ataca a la placa Los perros ladran, re reme así es como me conoce la gente Somos pocos, pero bien locos En la cuadra que mando todo de poco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 ya nadie me aplaca, solo flaca Cuídame de esos pinches envidiosos Antes estaba perdido en los vicios Pero gracias a estos amigos Salí para adelante, salí para adelante Simón, ah, la placa del barrio La 818, la RC Records Somos dos matos, ya estamos sonando carnal, entre el récord.